¿Cuál es el truco definitivo para usar bien las redes sociales de empresa, como empresa, desde el punto de vista de un cazador, no de un usuario? Bueno, eh, no hace falta que pases horas y horas y horas haciendo fotos sin sentido, eh, comentarios, insultos, eh, emoticonos, postureo, eh, emoticonos infantiles, contestar a algún amigo, un me gusta por aquí, un me gusta por allá. No va de eso. Hablamos de cazador eres un cazador, no eres un usuario. Cuando te hayas puesto ese traje, entenderás que hay que usar las herramientas de las redes sociales para un objetivo muy concreto. Y no lo digo yo, Facebook lo ha dicho por activa y por pasiva. Solamente enseña los posts a un 3% de los seguidores. Mi nombre es Juanjo Juan Regual, esto es enfoque.es o Mallorca Podcast.es y hablamos de marketing somos cazadores y hablamos de cómo usar las redes de manera que podamos cazar y fidelizar a nuestros clientes en principio seguro que estás pensando que si eres una pyme puedes hacer lo mismo que alguna multinacional que te plantea eh, pues cómo usar técnicas para emoticonos stories y toda, ese, toda esa parafernalia que a veces hablan en modo criptográfico pues y es más sencilla lo que parece el error es como pyme eh, intentar copiar a esas multinacionales claro ellos tienen eh, cientos de miles de seguidores y pueden permitirse el lujo de hacer ese branding y hacer que sus seguidores les persigan puesto que son marcas de aquí pero tú eres una pyme es una marca de aquí y necesitas simplemente pues ser consciente de que tú en las redes vas a cazar en cierto modo vamos a pensar que tú tengas 10.000 seguidores que en tu web tienes de mil seguidores ya imagino que son eh, seguidores de verdad. Lo primero que tienes que plantearte es si son realmente cliente objetivo tuyo, o sea, ¿son compradores tuyos? lo ¿No son. Vamos a poner en el mejor de los casos que la mitad lo sean y la otra mitad pues circunstancialmente estén ahí por ser amigos del community del gerente o de un comercial de tu empresa. Vamos a poner que de esos 10.000 entonces 5.000 son realmente potenciales clientes. Bien. Vamos a poner eh, un trabajo y nos vamos a poner a a hacer posts, a, a emitir postureos, a hacer cualquier tipo de cosa durante un mes entero. Un 3%, o sea, 150 personas van a ver ese post. Y te habrá costado un mes entero de pensar qué publicar, cuándo publicar, eh, o un community manager incluso, porque tu community manager no te lo va a decir, pero ese mes habrá trabajado para que lo vean 150 potenciales clientes. ¿Qué es lo que propongo? Y en este caso muchos marketers proponen también, ir directo al grano. Facebook lo ha dicho, no potencia las, los posts de manera orgánica o de manera natural. Solo un 3% lo ve, lo han dicho por escrito y por pasiva. La mejor manera es hacer una campaña, segmentar un público objetivo. Hoy por hoy, aproximadamente con 3 o 4 euros, puedes llegar a mil personas de tu público objetivo en Facebook e Instagram mil personas de tu público objetivo antes hablábamos de 150 personas con 3, 4 o 5 euros a lo sumo creo que con esto uh, lo he dicho así de claro evidentemente tu community o tu agencia no te lo va a decir porque prefiere que le pagues 300 400 euros al mes para hacerlo otro llegar a 150 3%. y además siempre los mismos en el caso de hacer campañas tú llegas simplemente con esos 3, 4, 5 euros a mil personas de tu público objetivo, con los intereses que tiene hacia tu producto, o tu marca o, su, o sus necesidades, y lo haces tantas veces como quieras. Por lo que esas mil personas cada vez serán mil personas diferentes. En cierto modo, resumiendo, que 400 euros de postureo llegan a 150 personas, siempre las mismas, y que con 90 euros al mes llegarás aproximadamente pues a 9.000 personas totalmente diferentes con los intereses de tu marca. Esa es una estrategia de cazador en redes sociales. Lo demás es, bueno, pues simple postureo. Espero que tengas en cuenta que en las redes hay que identificar, segmentar, hacer una propuesta y que vayan entrando. Y usarlas quizás de forma pagada si eres una pyme y no puedes permitirte el lujo de hacer postureo durante mucho tiempo para que no se suceda en ninguna venta. Espero que te haya servido, nos vemos en el siguiente capítulo de aquí, de plandenformo.es o de mallorcapodcast.es. Mi nombre es Juan, Juan Mengual y nos vemos en el siguiente de Marque Real. Hasta luego, chao.